¡Y si no! Seguimos aquí en el toque de mediodía y recuerden a las personas, seguimos a través de nuestras redes sociales, por Instagram, por YouTube y por Facebook. Recuerden visitar nuestro portal tenero.com y vamos con la, las noticias y las informaciones más destacadas de nuestro portal y de nuestro Instagram hasta esta hora del de mediodía. Vamos con la información de Alessandra MVP que vuelve de nuevo a hacer noticias de nuevo. Sí, Alessandra de noticia de nuevo. Y la Instagram de Alessandra dice que habla sobre el proceso estético a la que fue sometido y confesó que luego de su primera experiencia con el biopolímero, se volvió casi una adicción para ella. Fui inconsciente de eso y estoy pagando las consecuencias. Hoy en día no culpo a nadie, dijo en un video colgado en su canal de YouTube, eh, ya que ella dice que gastó 60 mil pesos, más que los 60 mil pesos más caros de su vida fueron eso. Es lamentable. Y bueno, y una señora que se ha hecho viral en las redes sociales... De vender empanada a millonaria eh, La señora se llama Elba de las Rosa Jiménez Es la ganadora de 19 millones eh, Roberto, 19 millones Vamos a ver si buscamos un patrocinio con la mujer que vende empanada ella cuenta que en la mañana vendía empanadas, jugo y en la tarde vendía pollo frito, longaniza, entre otras cosas. Eh, la feliz ganadora jugó su boleto cuando venía de un funeral. Más tarde resultó ganadora de 19 millones de pesos del loto Leisa. Felicidades para ella y... Disfrutar su vida, creo que va a dejar de, de vender empanadas ya después de todo ese dinero que se acaba de sacar. Recuerden, señores, seguir nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, y así podrán ver todas las informaciones más importantes en nuestro portal telenor.com. Así que seguimos con el programa el toque del toque de mediodía. Yo soy Génesis, nos vemos después.